Pues, precisamente, que las tecnologías están en, toda, en la vida cotidiana, ¿no? Y ya no solo tecnología como una cuchara o una mesa, sino redes sociales, como hemos hablado, web... Y todo tipo de herramientas. Son muchísimas herramientas que... por el, Es decir, no nos tenemos que poner la barrera de, por ser mujer, no, querer aprend no aprender a ellas, sino todo lo contrario, hacer toda esta transición a, a empoderarnos de ellas. Pues que lo dicho, median mucho con el entorno social, aunque con sus límites, y sobre todo cuando eres joven, estás comenzando, seas mujer o seas hombre, eh, tienes una herramienta que puede, puedes ganar visibilidad, que a veces cuando empiezas es lo que más necesitas, ¿no? comenzar con visibilidad.